We'll Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Estamos con el mago Gustavo Lorgia en un cumpleaños más del barrio Policarpa que lo vio crecer. Maestro Gustavo Lorgia, cordial saludo y bienvenido al Canal OZ Producciones. Pues muy amable al Canal OZ, de verdad estoy muy contento de estar en este barrio cumpliendo, bueno, en su cumpleaños número 60. Yo vine a hacer este barrio porque mis abuelitos vivían aquí en la calle Primera y pues tengo gratos recuerdos porque aquí veníamos a jugar fútbol y, y a echar cometas. Hace 60 años, efectivamente. Claro que yo tengo 50, ¿no? Ah, sí, claro, bastante joven. Lo conocemos desde cuando trabajaba en la televisión. Claro. En los años 80 estaba, estaba bastante pequeño. O antes, o antes, cuando estaba trabajando en Animalandia con Pacheco y, y sí, hace muchos años. ¿sí? Exactamente. Hoy le acompañaron algunos colegas de quiénes se trata? Sí, sí, es un muy importante. Venga, los invito. Eh, ven, llama por favor a nuestro colega que participó con nosotros. Ven para acá. Eh, cero, él, él se presenta, mira, él. el mago comediante, mago muy bueno y también nuestro amigo muy de muy buen nivel mágico. es ¿cómo sí, estás? También del sector, ¿verdad? Maestro, muchas gracias. Yo soy el mago Jasper, también mogo, bogotano. Bueno, eh, sintiéndose acompañado por el maestro Gustavo Lorgia, un maestro de maestros en el arte de la magia. Por supuesto, es un honor para todos nosotros tenerlo en este evento Policarpa con su aporte de gran experiencia y pues dichoso de estar esta noche compartiendo con él, muchas gracias. Y un joven, y un joven también de la localidad aquí, aquí, mira, salúdalo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas tardes, muy bien ¿y ustedes? Bien, ¿cómo se sintió aquí con el mago Gustavo Lorge y los colegas haciendo los actos de magia para todos los chicos y grandes? Pues la verdad me sentí muy halagado porque gracias a, a todas las personas que están aquí pude estar acá mostrando mi talento y ...y en lo que soy bueno... ...y además yo siempre empecé a conocer a... ...a Gustavo lorgia desde pequeño... Y, ...y ha sido un honor para mí... ...estar hoy presentes con todos ellos... Claro que sí, ¿cuál es el acto que más le gusta de Gustavo lorgia Bueno, el acto que más me gustó... ...fue cuando corta la, a, la, a la mujer... ...y después la divide, pero pero desaparece, pero sigue estando en la caja. Es un truco difícil de aprender, ¿no? Sí, señor. Y no, no lo vaya a practicar porque a mí me pasó una vez y me falló. Alma bendita. Era una muchacha muy querida, era una muchacha de Medellín. Murió. El Mago Donner también nos acompaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Listo. Culpable, culpable. No, Otto, gracias y gracias al maestro que le hice la invitación. Y bueno, después de, de tanta agenda tan apretada, después de pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ya logramos hacer esto y esperamos repetir este mismo acto en varias, ojalá las 20 localidades de Bogotá. Maestro, ¿hace cuánto nos se con tantos magos a su alrededor? Eh, la verdad, hace mucho tiempo porque pues yo soy muy joven, ¿no? Entonces, la falta de experiencia. <risa> no, sí, pero con la pandemia estuvimos parados año y medio. No teníamos la oportunidad. Y hoy, qué bueno compartir con esta gente joven. Somos gente que le está metiendo el hombro, le meten dinero, eh, tienen un buen maestro. Y yo también les voy a ayudar un poquito a Ah, un poquito, un poquito. Claro que sí. Y que no es lo mismo estarse presentando virtualmente a través de el, un computador, de una cámara, a estar con el contacto directamente con el público, con los niños. Yo odio el computador. Odio lo virtual, porque esto es lo que me enriquece, me llena. Hoy estoy feliz y en este momento estoy, no me cambio por nada. Me imagino que hay tener la gente apretada, tanto a nivel nacional como internacional, porque sus actos son muy buenos. Bueno, eso dice Doner, estaremos en Udmechía, <risa> pa'quira, Zipaquirá, Memocón. <risa> y Ofusa y, y, y por ahí. Muy bien, perfecto. Ya no, cuántos... Hablando hablando en serio, sí uh -huh. nos gustaría estar en todas las localidades de Bogotá, porque este es un show familiar donde tanto el abuelo como el niño se divierte, y se entretiene y es sano. Es, es el mensaje es que es un, y como hobby es algo muy sano muy divertido no ok hola es muy difícil llevar la magia ya con humor o, o es algo similar ya cuando se hace en serio vestido de frac eh, no es algo es algo que me fascina la magia con la con el clown he intentado mezclarlos hacer locuras en el escenario y hemos tenido buenos resultados. Claro que como todo, a veces salen las, los disparates más grandes, pero se ha intentado hacer cosas diferentes. Bueno, cuando no. un acto de magia no suele salir como no, ustedes no, no, lo planean. No ¿Es difícil? No, no, no. No no. no, nada, no, nada, no, Ni contamos ni revelamos los secretos. No, no, además, naturalmente, te no hay que revelarlos. Noche, hasta luego. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en estos eh, años de cumpleaños de, de, del barrio Policarpa, 60, 60 años. Increíble, yo lo vi. Fantástico, ¿no? un potrero. Bueno, hay que regresar por acá. No, yo encantado, además me parece un barrio muy bueno y la gente muy querida. Doner, eh, haga público la agradecimiento para el Mago Lorgia junto con sus colegas y a toda la comunidad del barrio Policarpa en estos 60 años. Claro que sí, agradecimiento al Mago Gustavo Lorgia y a todos los grupos de amigos, el Mago Jasper, Sebastián, Jolala, eh, bueno que estuvieron pendientes y a los amigos de Circos Internacionales, un saludo especial para Felipe Puentes, que nos encuentra en Miami, uno de los gestores de esto, pero bueno, por motivos de trabajo, no está acá un saludo especial para todos, y bueno, la magia nos espera, Bogotá mágica. Así es, muchas gracias bueno, a todos, muy amables. Chao. Hasta pronto. Han estado con nosotros los macos que participaron en los 60 años del barrio Policarpa. Hasta la próxima.